Senadora Lima. Gracias, señora ministra. Señora Lima. Gracias, precisamente por, normal, eh, por nombrar el reglamento. Porque, eh, efectivamente, es una ley que tiene casi diez años, la Ley 27 2007, y nosotros eh, pensamos que en este sentido, pues en gran parte se ha estado en funciones, porque un reglamento no puede tardar diez años, no se pidió en ningún momento que se esculpiera en piedra. Pensamos que es tiempo suficiente para haberlo implementado. Este reglamento es, como usted dice, eh, lo que hace, lo que va a hacer que accedamos a nuestro derecho. De manera, de manera efectiva. La ley también tiene un carácter transversal. No solo insta a hacer eh, implementar programas o planes concretos desde los ministerios, sino también a hacer políticas inclusivas. Por ejemplo, voy a, eh, a nombrar un ejemplo. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal Reconocía directamente el derecho de las personas sordas a estar acompañadas por un intérprete de lengua de signos durante todo el proceso. Eso es garantizar un, un derecho y, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, podríamos pedirle que implementara aquellos artículos que versan sobre educación y sobre el acceso a la educación, como por ejemplo la opción a una educación bilingüe que en España no es casi mmm, posible, no es casi existente, pero también eh, recursos de apoyo a la comunicación y a la información esto es velar por el, por el cumplimiento y el acceso a un derecho. Desde luego, siempre con la colaboración de las comunidades autónomas, escuchando a todos los factores eh, implicados, se puede desarrollar. Y eh, sí que le, le pediría que recuerde estos dos factores, el reglamento y el derecho de acceso a la educación, porque no podemos dejar que continúe el, el abandono escolar por parte de estos alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias